amigos de Coincidencias, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos a un nuevo episodio, en esta ocasión tenemos a una invitada muy muy especial, porque además es una de las mejores conductoras que hay actualmente en la televisión deportiva en nuestro país, y no solo eso, la vuelvo a entrevistar siete años después, así que esto va a estar muy muy interesante. Con ustedes, Cari Correa, ¿cómo estás Cari? Encantada de escucharte y yo creo que es por el cariño que nos tenemos, eh, porque es mutuo y aparte es lindo recordar hace siete años cuando nos conocimos y me hiciste mi primera entrevista, que imagino que por ese cariño me haces esta presentación tan bonita. Muchísimas gracias y encantada de verte de nuevo, aunque sea en esta nueva modalidad virtual. Sí, y justamente hablando de la cuarentena, ¿cómo has pasado ya estos más de 60 días que llevamos encerrados cada uno en nuestras casas? ¿Cómo has ido superando día tras día? Yo ya perdí la cuenta de cuántos días llevo yo, porque además yo empecé antes, porque tenía a mi papá conmigo en casa, este, ya una persona, pues ya sabes, eh, mayor que está dentro de ese sector vulnerable, y pues yo decidí eh, encerrarme en casa como 15 días antes, solamente salí al trabajo, pero con muchísimas, muchísimas medidas de seguridad, obviamente por cuidarle a él, y perdí la cuenta ya de los días, creo que no ha sido sencillo para absolutamente nadie y yo lo que trato es de mantenerme activa mentalmente, físicamente eh, y ahora sí que todos esos pendientes que tenía en mi cabeza los plasmé en una hoja de papel y ahí voy tachándolos, tratando de aprovechar el tiempo lo más que se pueda. ¿Cuáles fueron los planes que, que el coronavirus te, te detuvo un poquito? Pues mira, para empezar, y lo digo con mucha nostalgia, yo este año estoy cumpliendo, estoy por cumplir 10 años en ESPN, y, y la verdad es que yo imaginaba, o sea, cuando arrancó este 2020, imaginaba que iba a poder eh, celebrarlo con todos mis compañeros en los shows, haciendo lo que más me gusta, eh, agradeciendo a mis jefes por esta maravillosa oportunidad que me dieron hace 10 años, bla, bla, bla. pero un, ya sabes, uno hace mil planes en su cabeza, o como diría la famosa frase por ahí, quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, y al final me sorprendió todo esto, y creo que ha sido también, sí, de por sí es un momento melancólico para todos, para revalorar con quién estamos, si estamos en el lugar correcto, si estamos haciendo justo lo que más nos gusta. Ya de por sí eh, es un sentimiento como melancólico, para mí lo está haciendo doblemente porque empiezo a reflexionar sobre la afortunada que he sido durante estos 10 años. He estado viendo muchas fotos de este camino maravilloso, tantas coberturas, tantas emociones vividas y poder y que además las he podido compartir con gente que quiero tanto. Oye, Cari, y a lo largo de todos estos 10 años que has estado en ESPN, ¿con qué dificultades te has encontrado, sobre todo? Porque bueno, ya lo sabemos en qué momento tan crítico se, se encuentra la, la sociedad mexicana, una sociedad mexicana llena de, de, de micromachismos, macromachismos. ¿En, qué, en qué, qué complicaciones te has encontrado? Yo creo que, a ver... Hace un momento te decía que siempre me he considerado muy afortunada porque tengo un micrófono de frente donde puedo expresarme libremente y donde sé que ocupo un lugar que muchos otros quisieran ocupar porque esta es una profesión muy envidiada. Somos de verdad bien afortunados. Pero también estoy consciente de la responsabilidad que llevo por ser mujer porque eso le abre las puertas a a otras chicas, a una nueva generación que viene pujante y que viene peleando por una igualdad de derechos laborales. Y que yo siempre hablo, con cuando hablo con jóvenes acerca de estos temas, hago referencia a que cuando yo era chica, yo no tenía una imagen femenina en México que hablara de deportes. Entonces, quizá por eso, a mí nunca se me cruzó por la mente pensar que, que los deportes podrían ser una posibilidad para mí, ¿sabe? Creo que hubiera sido una gran oportunidad para mí haber tenido, en vez de 10 años en ESPN, a lo mejor ya haber tenido un camino recorrido previamente también en los deportes. Y sí creo que aún al día de hoy, cuando hemos avanzado tanto, las mujeres tenemos que seguirnos preparando el doble y tratando de demostrar el doble para ser medianamente reconocidas. Y sigue sucediendo que si un hombre... Eh, porque puede pasarnos, porque todos somos humanos, pero llega a equivocarse en algún tema, algún dato, algún nombre, lo que sea, la respuesta, por lo menos en el público mexicano donde tenemos esta cultura muy arraigada, suele ser como justificarlo, pero si lo hace una mujer, automáticamente eh, los ataques son muy distintos, es como no sabe nada, qué hace ahí, seguramente entró por palancas o por otro tipo de cosas, por su cara, entonces creo que en la medida en la que nosotras seamos conscientes de que llegamos, llevamos ese gran peso encima y sigamos poniendo el tema sobre la mesa, eh, va a seguir siendo importante para que avancemos juntas, para que eh, empecemos a romper con ese tipo de conversaciones que muchos no se dan cuenta que ya las traen quizá integradas. Lo que comentabas pasó hace poco con el caso de Myron Reimers en la, en la narración de un partido de la Bundesliga, del primero en, en el regreso. O sea, durante ese fin de semana, <risa> su nombre fue Trending Topic en Twitter y, y, y no pararon los insultos y no pararon de, de señalarla. cuando Justo lo que comentas, cuando cada 15 días, cada... Cada ocho días vemos a muchos hombres narrando fútbol y muchos de ellos se equivocan y lo hacen mal. Es que Nadie conoce, a ver, estamos haciendo un esfuerzo tremendo por llevar hacer televisión desde las casas, eh, tratando de echar mano de lo, que tengas, de lo que tengas cerca. O sea, a veces no tienes ni luces, ni micrófono, ni tienes cámaras, ni tienes un set montado. Eh, me parece muy injusto juzgar a alguien así sin conocer bajo qué condiciones está trabajando. No pretendo juzgar a nadie, tampoco voy a justificar a nadie, pero la verdad es que es, sí me parece injusto por parte del público en general o de redes sociales, porque ahora en las redes sociales todos son expertos de todos los temas, ¿no? Eh, gente que empiece a opinar acerca del de trabajo de una profesional, porque conozco a Marión y me cuenta que es una profesional y es una mujer sumamente preparada. Me parece ingrato juzgar eh, lo que muchos llamaron como un error o una equivocación cuando quizá no lo fue porque a lo mejor lo que ella estaba viendo iba acorde con lo que ella iba narrando pero bueno, tampoco está ella para estarle justificando, dándole razones a todo el mundo sobre bajo qué condiciones está trabajando Este podcast nos encanta viajar a través del tiempo y mm. yo quiero saber cómo fue justamente aquel Super Bowl que ibas a cubrir después de la entrevista cómo fue, ¿Cuál es, cuáles son las anécdotas que recuerdas de este, de este primer Super Bowl un primer Super Bowl jamás se olvida, eh, y creo que fue para mí muy impactante darme cuenta de la fiesta que es para los Estados Unidos un supertazón. Toda la semana esa ciudad se vuelca absolutamente hacia la NFL, se llena de fanáticos, no nada más de los equipos que llegan a, a la batalla por el título, sino de los de las 32 franquicias de la NFL, es de verdad una experiencia padrísima, inexplicable, quienes hayan tenido la fortuna de poder vivir una semana de Super Bowl, saben a lo que me refiero, los que no tenganlo como en su este, en tu bucket list, como un tema pendiente por cumplir, porque de verdad es una experiencia súper linda. Y ahí comenzó una gran relación con Ciro Procuna, con John Sockley, con Raúl Alegre, con Álvaro Martín, relación que hasta el día de hoy sigo abrazando con el alma porque son entrañables amigos. ¿Y cuál es la anécdota así más inolvidable que recuerdes con ellos? ¿Con ellos? Sí, con ellos. ¡Ay! <risa> ¿Cuál de Una, Una de las tantas que seguramente recuerdas. <risa> pues eh, es que tenemos como rituales, o sea, tenemos como tradiciones eh, de cada vez que empieza la temporada para nosotros es Año Nuevo. Okay. Entonces, y tenemos, aparte, un montón de chats <risa> donde todo el tiempo estamos eh, compartiendo cosas independientemente de la NFL y del programa. Y también tenemos nuestro ritual de que en la Semana del Super Bowl tenemos escenas específicas, o sea, escenas de, de, de, de, del grupo, de amigos y, y hay un, una tradición <risa> donde <risa> aquellos que sea su primer Super Bowl eh, tienen que pagar la cuenta completa de toda la mesa Uy. pero el tema es que año con año la mesa va creciendo más y más sí, sí, sí, sí. y supongo y que no es la misma cuenta que tú pagaste a la que por ejemplo pagó Rebeca Landa, ¿no? estás en lo correcto <risa> no sé, la verdad es que es, es, es muy divertido es muy muy divertido y hasta juegan fantasy, ¿no? juntos Sí, sí, y la verdad que somos bien ardidos, bien ardidos. ¿Quién es el más ardido del grupo? Raúl Alegre. Raúl, no, pues es que es, que es campeón del Super Bowl, no puede perder en el Fantasy. Bueno, es lo mismo que él dice, la verdad. Este, eh, sí, se lo toma muy, muy a pecho. Y también he de decir que sí lo procura, eh, que ¿Sí? esta última vez eh, nos enfrentamos y, y me ganó, pero Sí, de nada, nada, nada, pero estuvo sufriendo hasta el último segundo y no podía creer y estaba ardidísimo de que yo le iba a ganar, pero bueno. Viajando ahora al futuro, la, la, la entrevista pasada fue hace siete años. Me parece bien preguntarte cómo te ves en otros siete años. Más vieja. <risa> Ya no tengo de... ningún tema eh, con envejecer. Eh, eso, ningún eso, tema, me encanta. Eso, me cae, eso me cae muy bien de ti, porque cada cumpleaños, cada post que pones el día de tu cumpleaños, la verdad es que es un golpe de autoestima para los demás. No, no, ¿Por qué? No. ¿Cómo? Sí, porque no te gusta envejecer y eso está suma, sumamente bueno. Sí, te gusta envejecer y eso está sumamente no, padre. Sí. sí, sí, sí. Eso es lo que me gusta. O sea, que te gusta envejecer y, y lo tomas y, y lo explotas y, y esa, esa actitud, la verdad es que está padrísima. Mi papá siempre dice que hay que envejecer con dignidad. ¿Tú cuántos años tienes? Tengo 25 y yo me siento ya así como, en octubre cumplo 26, estoy, ya estaré más cerca de los 30 y me siento así volviéndome loco. Pero no, hombre, tu actitud... ¿sabes? Pero te falta tu actitud, vivir la mejor parte. <risa> pero justo tu actitud me contagia de, de alegría, de eh, que vengan esos 30. <risa> Mira, te voy a animar y si alguien ve esto que también le sirva de ánimo. Yo, yo ahora con mi esposo digo que somos como eh, dos adolescentes con toda la energía encima, pero con lana y sin papás. Eh, eh. Ya nadie te dice qué es lo que tienes que hacer. Exacto. Muy buena, muy buena filosofía de vida. Lo voy a tomar así para mi cumpleaños. Lo voy a tomar así. Pero bueno, además de la edad, ¿cómo te ves ah, profesionalmente? Sí. sí, sí. Este, pues, o sea, si por mí fuera y ojalá también lo escuchen mis jefes eh, yo quiero seguir en ESPN toda la vida y me gustaría tener, o sea, dentro de mis obviamente sueños y proyectos, está algún día cubrir unos Juegos Olímpicos que es un, este, una tarea pendiente, me encantaría algún día tener un programa de entrevistas eso estaría bastante padre ¿y aquí te gustaría entrevistar? ¿quién te hace falta? Uy Montones, pero, pero fíjate que he soñado mucho con entrevistar a Loco Bielsa, creo que sería un deleite, una sabrosura poder escucharlo. Yo sé que se tarda en cada respuesta muchísimo, pero no me importa, me, me, me emboba cada vez que lo escucho. Eh, creo que habla con, con, con un arte, con una poesía acerca del fútbol que es delicioso escucharlo. Para mí fue un placer tenerte aquí en Coincidencias, la verdad es que te lo he dicho en reiteradas ocasiones en estos 30 minutos, me da un gusto tremendo poder volver a, a entrevistarte. Me da mucho gusto también cómo has crecido a lo largo de no solo estos siete años, a lo largo de estos diez, a lo largo de toda tu vida. Y pues muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Héctorín. Qué gusto escucharte, <risa> qué gusto verte de nuevo. Así es. Y a ver si nos encontramos de vuelta dentro de los próximos, en, en unos siete años para una nueva entrevista. O, o mejor antes, sí, porque siete años es muchísimo <risa> tiempo. <risa> ¿No? Está bien. Nada más una para seguir con la tradición. Bueno, exacto. Sí. Oye, por último, ¿con qué canción de Joaquín Sabina nos despedimos? Digo, no tiene nada que ver con esta entrevista. No, no. Pero no. puede ser. Sí. Mira, y para ponernos de buenas, porque es una de mis favoritas, pero porque es así súper prendida. La Venga. del pirata cojo. Venga, la del pirata cojo. Nos vemos. <risa> Bye. Pero si te van a elegir. De todas las vidas ya es como una meaquina sacó